Bueno y por qué no había hecho o empezado la serie antes, pues por el simple hecho de que no había salido el pache para poner todos los títulos, bueno todos los textos de Undertale en español y la verdad es que me daba muchísima flojera eh, traducirlo, además de que bueno Google Traductor no es una buena manera así que tengo que traducirlo por mi cuenta, yay. Hola Kentis. hoy estamos de nuevo en un capítulo de Undertale Como dije al principio del video Y voy a ser muy feliz porque obviamente aquí estamos leyendo que las cosas están en español Sí, ya lo sé, yo también soy muy feliz Estoy muy feliz, joder No, en serio, soy muy feliz eh, Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta serie bueno, lo que estaba pensando hacer es comenzar la serie de nuevo porque como ven en el canal ya tenía otro video en el que ya estaba empezando la serie. Así que esta vez voy a poder empezar la serie sin tener que traducir nada y siendo un huevón como siempre soy que okay, no quise. Y bueno, vamos a leer lo que decía aquí en el principio que no lo oí. Hace tiempo dos razas gobernaron la tierra, humanos y monstruos. Este es el humano y este es el monstruo, por pues si sí, alguien no lo entendía Un día una guerra se desató entre las dos razas Tras una larga batalla los humanos fueron victoriosos Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico Muchos años más tarde Monte Ibot 2017 por decir algo, las leyendas cuentan que aquellos que escalan a la montaña nunca regresan. Y ahí va ese niño estúpido cayéndose. Creo que esa niña o niño se llama Frisk. Y que es niña. Como puedo, podemos ver Se dio un madrazote Y ya no hay manera de regresar Por donde se cayó Porque está todo estúpido Y se cayó Yay Ahora sí Vamos a empezar con esto Este Estaba probando antes el juego Y entonces me quedé aquí Así que si no, no, no tiene ningún inconveniente Ahorita lo resteo y regresamos <risas> Ok, ya regresé aquí Lo que hice fue eliminar los archivos Para que nadie recordara lo que había pasado Y entonces Flowin no empezara a joder Como decir, ay, otra vez estoy bla bla, bla, bla Sino que la historia volviera a ser como antes eh, No es un reset normal Así que tienes que eliminar algunos archivos Del fichero de los archivos del juego Y bla, bla, bla, bla, bla Así que ahora sí, continuamos. Instrucciones, Z-Enter, confirmar, cancelar, menú en el juego, pantalla completa, mantener es, salir, si los puntos de salud llegan a cero, pierdes. Bueno, eso es bastante lógico. A ver, voy a poner mi nombre aquí, muy kawaii. Ay, soy tan feliz que esto esté en español y lo mejor de todo son esto. Las tildes. Sí, ya sé, son los acentos por si alguno no entendía. Así que comencemos. Ya me sé el principio, así que no va a haber mucha sorpresa. A ver, Flowey, ¿qué me cuentas hoy? Flow y flow, y la flor Soy muy puta ah, Ok, no Eres nuevo en el subsuelo ¿A que sí? Sí, sí lo soy, querida Caramba, debes estar muy confuso Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí ¡Sí! Supongo que ese tendré que ser yo ¿Listo? Vamos a ir ¿Ves el corazón? Esa es tu alma La combinación de tu propio ser Tu alma empieza débil Pero no la puedes hacer la más fuerte Si no consigues mucho nb NB es nivel Por si alguien ha pillado el chiste de, de que en inglés lo tradujeron Y antes era LB Y LB es level, pero a la vez también puede ser love ¿Qué significa NB? Es nivel, pero de amor ¿Quieres algo de amor, no? No te preocupes, compartiría un poco contigo Sí, yo ya me lo sé, puta Por aquí abajo el amor se comparte Con estas pequeñas bolitas de amistad ¿Estás listo? Muévete y pilla todas las que puedas Ah, te voy a hacer sufrir, Flowey Oye, amigo, no has pillado ni una Probemos otra vez, ¿vale? Que no, Flowey Que te jodan ¿Es una broma? ¿Eres tonto? Ve hacia las balas Pastillitas de la amistad Parece que sabes lo que está pasando aquí ¿Eh? Y que solo quieres verme sufrir Muere Y así es Lowey. siempre tan tierna Toriel ¿Cómo le para Toriela? Ah, sí, por si escucharon esa vocecita molesta Es mi primo que está aquí Saluda, bitch Good morning, children Sí, como pudieron escuchar es una maldita perra ¿Qué criatura tan terrible torturando a un alma tan joven e inocente? Ah, no tengas miedo, mi niño. Soy Toriel, la guardia de las ruinas. Paso en este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Eres el primer mono que llega en mucho tiempo. Ven, te guiaré por las catacumbas. ¡Ay, Toriel! ¿Por qué? ¿Saben? Es horrible tener que matarle la ruta genocida. La sombra de las ruinas se cierne, lleno de, de, de determinación. Puntos de salud restaurados. Voy a estar leyendo todo. Turururú. Bienvenido a tu nuevo hogar, niña inocente. Permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas. Tururú. Las ruinas están llenas de puzzles, antiguos mecanismos, desviaciones y llaves Uno debe resolverlos para moverse de una sala a otra Por favor, acostúmbrate a ellos Turururú. A ver, ¿qué dice aquí? Que continúen solo aquellos sin miedo, valientes o nesos, no sigan el camino central Este, va... no, no es cierto Para regresar aquí necesitas activar varios interruptores no te preocupes, he marcado los que necesitas activar Pulsa Z para leer los carteles, ok, eso sí ya lo sé No te salgas del camino, ah, qué útil cartel ¿Me puedo bañar o algo? No, no puedo Este, ¿y ¿qué hablo si no...? El primer interruptor está en la pared Sí, ya lo sé Es bastante lógico, está supermercado. marcado A ver, si ¿qué hago si pulso esto? No, no, no, tienes que pulsar el otro interruptor Incluso lo he marcado para ti, sí, ya lo sé que ya está marcado Espléndido, estoy orgullosa de ti, pequeño. Avancemos a la siguiente sala Como humano que vive en el subsuelo, los monstruos te atacarán Eso ya lo sé, son unos hijos de puta, no, lo realidad Deberías no? Debería estar preparado para tal situación Ahora bien, no te preocupes, el proceso es simple Cuando te encuentres con un monstruo, entrarás en una lucha Mientras estés en una lucha, entablo una conversación amistosa. Gana tiempo, vendré a resolver el conflicto. ¿Conmigo? ¿Tú vendrás a resolver el conflicto conmigo, Toriel? ¿En serio me estás diciendo eso? Practica hablando con el maniquí. ¿Y si no quiero...? ¿Qué, Toriel? ¿Me vas a obligar a hablar con esa cosa? ¿Necesitas alguna idea para temas de conversación? Bueno, yo normalmente empiezo con un simple qué tal. Podrías preguntarle sobre sus libros favoritos. Los chistes son útiles para romper el hielo. Buena esa teoría. Escucha este. ¿Cómo le gusta la sopa al esqueleto? Tibia. Ah, ja, ja. Bueno, yo creo que he estado bien. Pues si ¿sí no entendieron el chiste tibia, aparte de ser una temperatura entre comillas, muchas comillas, también significa que es un hueso. El, la tibia es un hueso. Entonces, ¿cómo le gusta la leche le al esqueleto? Bueno, anda no sopa. Bo... Vamos a perdonar a este mando. De tu dia trivia. Bueno, regresar el video para ver qué es eso. Puntos de experiencia. Ah, en lugar de EXP es PE. Y cero de oro. Ok. A mí me encanta la cara de Toriel. Hemos troleado a Torell. La siguiente sala nos espera. Hay otro puzzle en esta sala. Me pregunto si puedes resolverlo. Oh, claro que puedo, querida. Froggit te ataca. Actuar. Froggit. Vete a la chingada. Froggit no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Oh my gosh. Adiós, Froggit. Que tutorial has ganado, Consigues cero puntos de experiencia. Cero de oro, ¿por qué? Porque somos pobres. La sala del oeste es el plano de la sala del este. Ah, o sea que. Esto es la manera de resolver el puzzle increíblemente complicado que Toriel no quiere que resolvamos Gracias Toriel por poner los, las cosas tan fácil Este es el puzzle, pero... Ven, dame la mano por un momento Lo sabía Toriel Bueno, aparte de que ya probé esta parte Hasta Snowdin porque yo solamente quería probar cómo iba el lenguaje y el tema de la traducción Pero esto sí lo, he hecho, sí lo han hecho bastante bien, incluso con los chistes Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil ¡Toriel! Querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta Perdóname por esto Ah saben, esta música me encanta no, Aunque esto es un poco aburrido Porque nada más mantiene Toriel Toriel, sé que estás ahí Saludos mi niño, no te preocupes, no te he abandonado. He estado atrás de este pilar todo el tiempo. Gracias por confiar en mí. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio, para comprobar tu independencia. Debo tener algunos asuntos y te tengo que dejar solo por un rato. Toriel me vas a abandonar. Quédate aquí, por favor, es peligroso que explores por tu cuenta. Tengo una idea. Te daré un teléfono. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Sé bueno, ¿de acuerdo? Toriel, no te vayas No, Toriel oh, Toriel Bueno, vamos a esperar aquí a Toriel Como somos unos buenos niños no, no, no, no, A ver, vamos a hablarle a Toriel Decir hola sobre ti, llamarle mamá Coquetear Oh, es su carita Oh, jeje, je, je. ja, ja. qué adorable Podría pellizcarte la melleca Vejilla. Seguro que encontrarás a alguien mejor que una mujer mayor como yo ¡Ay! ¡Qué bendita A ver, decirle... Hola Marca. Ah, habla Toriel ¿Solo querías decir hola? De acuerdo, hola Espero que eso sea suficiente A ver, Toriel Sobre ti Ah, al hablar Toriel ¿Quieres saber más sobre mí? Bueno, me temo que no hay mucho que decir. Solo si una señora tontorrona que se preocupa demasiado. Ay, qué bonito. Llamarle a mamá. A ver qué dice. Al habla Toriel. ¿Eh? A oh, su carita otra vez. Acabas de llamarme mamá. Bueno, supongo que esto estaría feliz. ¿Llamarme madre? Bien, entonces llámame como quieras. Ay, qué bonito. Hola, al habla Toriel. ¿No habrá salido de la habitación? No, definitivamente no. Hay algunos puzzles más adelante que me gustaría explicarte. Si los intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Sé bueno, ¿de acuerdo? No. A ver, vamos a tocar esto. Dice, llévate uno, ¿te llevas un caramelo? Sí. Te guardas un caramelo. Ah, somos bien ratas. Llévate uno, ¿te llevas un caramelo? Sí. Te llevas otro caramelo. Qué desagradable. Sí, lo sé, somos unas ratas. Y si lo dejamos, no. Llévate uno, ¿te llevas un caramelo? Sí. Te llevas otro más. Te sientes como la escoria de la tierra. <risa> llévate uno, ¿te llevas un caramelo? Sí. Has agarrado, agarrado demasiados caramelos y muy rápido. Los caramelos se caen, Esparciéndose por el suelo. Mira lo que has hecho. Ay, qué triste. No tengo ganas de hablar con Froggy. Adiós Froggy, que te jodas. No, en realidad no. Wison se acerca dócilmente. Ah, qué bonito. ¿Sabes? Me gustaría en este capítulo llegar a Snowy. Hola, al habla Toriel. Por ninguna razón en particular, ¿cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? Canela definitivamente. Oh, ya veo, muchas gracias. ¡Qué bonito! Hola, al habla Toriel. En serio, otra historia. A ti no te desagrada el caramelo, ¿no? Conozco tu preferencia, pero... ¿Podrías...? ¿Pondrías caras de asco si te lo encontrases en el plato? No, definitivamente no haría. Vale, vale, lo entiendo. Por cierto, gracias por tu paciencia. Que no estoy en la habitación que me dijo. ¿Saben? Estos enemigos son fáciles de perdonar. No quiero hacer la ruta pacifista ni la neutral. Quiero hacer... Eh, dije pacifista, en ¿sí? serio. No quiero hacer la ruta genocida ni la neutral. Quiero hacer la pacifista. Tres de cada cuatro piedras recomiendan que las empujes. Ah, o sea que una dice que no, así que a la verga no sé. Otra vez, en serio. Vamos a dar vueltas En círculos Otra vez, en serio Ah, ¿saben? Esto me gusta Lo de luchar, actuar, objeto, piedad Yo creo que hicieron que las letras cupieran suficiente y que no se viera mal De hecho, se ve bastante Bien durururu, durururu, durururu, durururu. Ah, me pasé un poquito Tenía que ver que más. Ah, mira, hay que leer esto Por favor, no pisen las hojas Ok, soy bien malote, así que No voy a pisar todas Ya yeah. Te puedes ir a la mierda Pisemos todas las hojas posibles Ah, ok, ya entendí <risa> Ya lo recuerdo. Entonces tenemos que hacer esto y esto. Y luego otra vez, en serio. Turururú. Ponemos las hojas en su lugar. Las rocas en su lugar. A ver, Froggy. Vamos a perdonar a Wisom y luego a Froggies. Tú, tú, tú, tú. ¿Saben? Después de jugar la genocida. Es bastante fácil eh, salir de esto. Froggy no te entiende, pero siente halagado de todas formas. Ok, Froggy. Se sonroja. Rebeat. Ah, dos de oro. Qué útil. Okay. Quieto ahí, colega. ¿Quién te dijo que pudieses empujarme? Mm. ¿Me, has, ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale, solo por ti, calabacita. Oh. Mm, ¿Qué quieres que me mueva un poco más? Bien, ¿qué tal así? Sí, pero es para el otro lado, piedra estúpida. Mm, ¿Me he desviado? Sí, <risa> mucho. Vale, creo que lo he pillado. Dararara, darara. Ah, ¡Maldita piedra! Mm, ¿Qué quieres que me quede ahí? Vaya trabajito me estás dando Un par de frogits brincan hacia ti Froggit, Te ah. vamos a elogiar hija de puta Froggit no te entiende, pero se... que ah, ok, ya lo leímos Crack, crack Ribbit porque tiran puntitos? No lo entiendo Ahora la otra también se este son roja y las dos tiran... Eh, moscas 4 de oro Para la colección A ver qué dice esta piedra si le vuelvo a hablar ¿No es más fácil cuando pides las cosas? Bueno... Creo que es más fácil empujarte pero bueno... Bro. Tú, tú. No debes acercarte al borde de la caja. De... Jamás te acerques al borde. Y e, no coches no, como yo lo estoy haciendo. Ok, Saber que el ratón algún día podrá abandonar su hoyo y conseguir el queso te llena de determinación. Listo. Uh, okay, no A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es Este queso lleva bastante tiempo aquí Está pegado a la mesa ¡Qué asco! Y esto... Ah, mira que kawaii Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Cre Quería llegar a Snowy Pero veo que la duración del video está siendo bastante grande Así que voy a ponerle un poco de edición ¿Sabes? Estaba shifteando para hacer lo del agacharse Entonces... ¡Ay, qué triste no poderse agachar ni saltar aquí! Bueno, entonces, como decía, vamos a estar haciendo otras cositas. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Y hasta la otra.